Espera bueno, tengo que ver cómo entro pues, del celular. ¿Cómo entro a las salas del celular? ¿Claves 21? Sí, pero el celular no lo vas a poder manejar, ¿eh? Porque ahora se, se cortó la luz, acá no mi vieja. Bueno, eh, ¿podrían confirmarnos, amigos, qué tal, eh, si están viendo y escuchando eh, correctamente? Ya estamos en vivo. Sí. Germín, ¿vos podés ver la sala? Sí, eh, perfecto, sí, sí. Y dicen que se puede escuchar, que se oye y se ve. Sí, espera que ahora no puedo entrar a la sala. Ah, ok, ok. ¿Vos la podés ver la sala? Eh, estoy en, No estoy en la sala. Bueno, arranquemos nomás. Bien, sí, se ve y se escucha. Bien, eh, bienvenidos y bienvenidos a, todos a este tercer webinario del tercer módulo del curso para periodistas sobre cambio climático que estamos dando desde claves21.com.ar con el apoyo de Earth Journalism Network, una red de periodistas ambientales a nivel internacional con la que trabajamos desde claves 21 eh, Hoy, como saben, el tema que nos convoca tiene que ver con la comunicación del cambio climático. Un tema súper importante y eh, relevante, eh, porque hace a la comprensión del fenómeno por parte del público. Y para eso hoy tenemos a dos especialistas en la comunicación del cambio climático, Tatiana Murillo y Juan Carlos Peña, que desde Costa Rica eh, nos, nos van a contar la iniciativa Latin Clima en la que viene trabajando especialmente en construir una red de comunicación sobre el cambio climático. Eh, quiero agradecerles a ellos por, por haberse sumado a este webinario y además eh, pasarle la palabra a mi colega, Fermín Top, quien les va a presentar con mayor detalle quiénes son nuestros eh, invitados especiales de hoy y la dinámica del webinario para que puedan hacer preguntas y esas cuestiones. Hola, buenos días a todos desde Buenos Aires. Eh, gracias por participar en este nuevo binario de, de Clase 21 eh, En primer lugar, agradecerle a Catiana y a Juan Carlos por el tiempo para, para participar. Eh, ahora vamos a tener el, a la suerte de contar con su, su exposición para contarnos un poco sobre, sobre Latin Clima y, y la comunicación del cambio climático. Les cuento un poco eh, sobre Juan Carlos y sobre Catiana antes de empezar. Catiana eh, es periodista y tiene un máster en turismo ecológico y coordina la red de comunicación también llamada como Latil Clima, fue delegada por Costa Rica en las cumbres climáticas de Doha y Varsovia y cubrió también las cumbres de Lima y de París y es miembro también de Air Journalism Network, la, la red de la que también formamos parte con Clave21. El caso de Juan Carlos, Juan Carlos también es periodista, tiene estudios de posgrado en Periodismo Interpretativo de la Universidad Internacional de Florida, hace 20, más de 25 años trabaja en periodismo en diferentes medios, de radio, de prensa escrita y televisión, y también desarrolló la gestión de medios y comunicación estratégica para diversas instituciones nacionales e eh, internacionales y también trabaja mucho con, con Latin Clima. Pero bueno, les vamos a hacer la palabra a ellos que son los que más nos interesa escuchar hoy, eh, agradecerles mucho por, eh, por participar a, a Juan Carlos y, y a Katiana eh, por el tiempo bueno, eh, eh, y les cedemos la, la palabra a ellos. Gracias a los, gracias dos. A los dos. Gracias Fermín, eh, queremos chequear primero si nos escuchan bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, este, saludos desde Costa Rica, hoy es un día soleado, allá en el cono sur están con invierno, entonces queremos Enviarles primero el calor que, que, que estamos viviendo acá, este, en Costa Rica. Eh, extraordinariamente felices de estar con ustedes, ¿cierto, Catiana? Claro, sí, sí, sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos aquí también en, en un esfuerzo, así como el que realiza Claves 21, nosotros también estamos en, en la misma línea y, y es parte de, de lo que buscamos, ¿verdad? Ese beneficio como región también, esa integración que, que nos hace falta para muchísimos temas, incluyendo el tema de cambio climático, ¿verdad?, de comunicaciones. Ok, queremos invitarles este, a todos los que y a todos los que nos están escuchando que si tienen eh, un momentito en YouTube, nosotros tenemos un enlace para el video que se llama Presentación latín Clima. En ese video ustedes van a tener la oportunidad de conocer exactamente cuál es la dinámica particular de la plataforma de comunicación latín Clima. Si tienen alguna oportunidad, un pequeño chance, nos encantaría que este, mientras conversamos lo puedan ver o después para que entiendan la dinámica. Quizás ahora concentrémonos en eh, cuáles son los, los desafíos y las interrogantes que hemos nosotros encontrado a partir del trabajo eh, que hemos eh, llevado a cabo en Latin Clima. ¿Cuál fue el origen primero de este trabajo? este En, en distintos... En momentos y ámbitos, eh, tanto Catiana como mi persona nos dimos cuenta de que la comunicación en cambio climático tenía tres grandes desafíos. El primero, los desafíos, tenía que ver con la ausencia de un verdadero expertise de los eh, comunicadores. Nosotros, y para que nos entendamos, cuando hablamos de comunicadores hablamos en un sentido ampliado, porque ahora las redes de comunicación han dado espacio para que tanto periodistas de profesión como otras personas eh, asociadas a la comunicación a través de redes eh, comuniquen y lo importante no es lo que nosotros pensamos sino lo que ocurre en realidad y lo que ocurre es que mucha gente está comunicando mucha gente está reproduciendo mensajes relacionados con el tema de cambio climático y casi siempre con eh, un escaso o nulo conocimiento sobre el tema entonces, tanto Katiana y como, como yo eh, que llevábamos caminos paralelos, nos dimos cuenta de, de esas tres cosas. La primera de ellas tenía que ver con que existe poco expertise de parte de los comunicadores en el tema de cambio climático. Cuando decimos eso, es que al ser un tema de reciente creación, y al eh, supongo que en todos los lugares de América Latina es lo mismo, existir una multiplicidad de tareas que realizan los comunicadores este, que no solamente se abocan al tema de cambio climático sino en, en sus respectivos medios realizan o cubren una gran cantidad de información la falta de expertise eh, eh, generaba eh, la reproducción de mensajes que no necesariamente eran los correctos con las fuentes eh, verdaderas, eh, con fuentes fidedignas y creíbles que nos podían informar adecuadamente sobre ese tema otro de los problemas, ¿no es cierto, crean que nos encontramos era la falta de información disponible, ¿verdad? Sí, sí, obviamente, este, como dice Juan Carlos, el saber cuáles son las fuentes más fidedignas para poderlas seguir. Y sobre todo, este, bueno, que me imagino eso les pasa a ustedes, ¿verdad? El, el hecho de cómo hacer ese vínculo entre los especialistas y los comunicadores, ¿verdad? Porque a veces parece que nos tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo que tergiversemos te la información. Sí. Este, y mucho también, este, obviamente como, como periodistas, como comunicadores tratamos de hacer las cosas siguiendo todas las líneas del periodismo y la comunicación, pero eh, no siempre los especialistas están anuentes, entonces parte de lo que queremos mm. es vincular a estos dos grandes grupos para poder hacer crecer todo este tema en la región. Lo primero entonces eh, que, que, que acabamos de desarrollar eh, viene relacionado con que no existía expertise, luego la falta de información eh, creíble, eh, nosotros para digamos el, el, el, la planificación de la plataforma hicimos eh, una serie de, de estudios y era increíble ver cómo la gente, este, incluso comunicadores de profesión, reproducían informaciones con una fuente que luego uno se daba cuenta que era una fuente absolutamente sin, ninguna, este, sus, sin ningún sustento científico, sin, sin ninguna eh, credibilidad y que el origen de ese dato... Era una especulación de, algún, eh, de alguno de esos centros este, apocalípticos o ese tipo de informaciones que nacían este, de, de fuentes que no tenían que ver precisamente con, con, con el quehacer meramente científico. Entonces, eh, era sumamente importante, nos encontramos ante una encrucijada. Primero, existía poco, existe poco expertise de parte de los comunicadores en el tema del cambio climático debido a que nuestra profesión, en la mayoría de los casos, Conlleva el, el, el, el múltiples tareas este, realizadas al mismo tiempo y con poco tiempo, sino que además existía una gran cantidad de información, mucha de, mucha de ella no era curada, mucha de ella no era de fuentes creíbles, y entonces estábamos ante esa eh, eh, gran curiosidad: de ¿cómo informamos adecuadamente eh, en, en temas de cambio climático? Sí, otro tema importante es cómo hacerlo también a nivel regional, ¿verdad? Porque nos acostumbramos mucho a, a desarrollar comunicaciones e informaciones que involucran un solo país, ¿verdad? Como si el cambio climático fuera como, como nacional o regional, ¿verdad? Nos estamos enfrentando, obviamente, a un fenómeno muy grande, con muchas aristas, no es solo un tema ambiental, es un tema de desarrollo, ¿verdad? Por un lado y por el otro, este, trasciende fronteras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de aspectos como el alza del nivel del mar, estamos hablando de, de toda la, por ejemplo, la costa pacífica es la costa pacífica, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo eso cambia en, de país a país, también tomando en cuenta el, el aspecto de gobernanza. Entonces, mucho de, de lo que nosotros queremos es también como procurar o tratar de desarrollar informaciones que trasciendan esas fronteras y que muestren el cambio climático como un fenómeno cada vez más regional, bueno, en el caso de América Latina, ¿verdad? También nos dábamos cuenta, como el tercer pilar, les hablamos del ter tercer pilar de lo que les comentábamos, era que eh, aunque existían eh, variados esfuerzos por tratar de gestionar esa eh, ausencia de competencias de los comunicadores en temas de cambio climático, esos esfuerzos no eran continuados. ¿Qué quiere decir eso? Que este, correspondían a un presupuesto a un financiamiento que venía de una organización X que nos daba la oportunidad de desarrollar competencias de comunicadores en torno a un tema específico, manejo de cuencas, recurso hídrico, tema forestal, reforestación, carbono neutralidad, carbono azul, esa gran cantidad de temas que dependían de la organización, pero eran esfuerzos que tenían un, un, un, un tiempo muy determinado y una vida útil muy corta, de forma tal de que los comunicadores quedaban inmersos en una temática específica, este, eh, muy entusiasmados en torno al tema, pero la falta de seguimiento era, era, era muy importante. Entonces, eh, esos factores que se los resumo: la falta de expertise, la falta de fuentes confiables y la falta de iniciativas que permitieran la construcción de competencias en forma continuada con los comunicadores, fue lo que dio origen a Latín Clima. Latin Clima es una red este, de comunicación en cambio climático que, eh, que cuenta con, este, como su nombre lo indica, una red de eh, periodistas. Eh, cerca de 140, 145 Como periodistas, 200, ya, que... ya casi 200. Catiana sí, sí. es la que lleva los, los números en forma más, más este, continuada, casi 200 comunicadores, los cuales tienen que llenar un perfil, es decir, eh, eh, tienen una iniciativa propia, un, un deseo de, de querer formar parte de la red. También tenemos dentro del Latin Clima expertos, porque se trata de hacer ese match verdad, entre los expertos y entre los comunicadores. Eh, hemos llevado a cabo una serie de webinarios y hemos participado en algunos de otros eh, webinarios, algunos los hacemos nosotros en otros, participamos con el propósito de reproducir esta información y eso nos ha dado también origen a, a conocer las profundas brechas que existen en América Latina en torno a este tema. Eh, ustedes son expertos en el, en, en el cono sur y, y saben que, este, aunque existen muchos comunicadores que no cuentan con un expertise profundo, sí existen otros con una gran trayectoria, con una enorme este, credibilidad y con una experiencia probada y comprobada y con muchos años de informar sobre este tema utilizando las fuentes relevantes. En Centroamérica el problema es quizás un poco más grave. Este, nosotros podemos utilizar esta mano para contar la, los comunicadores este, que en toda la región conocen sobre el tema de cambio climático. Y nos van a sobrar un par de dedos, porque este, eh, el tema es un poco este, desconocido, las condiciones en las que los periodistas en Centroamérica desarrollan su profesión, yo, yo sé que es parecido en todo lado, pero en, en, quizás es este, más radical la, la falta de condiciones este, específicas, el hecho de lo que mencionamos eh, anteriormente, de las múltiples tareas que realizan periodistas y el hecho también de que eh, la agenda editorial de los medios no está en manos de los periodistas, sino en manos de los editores de uh -huh. los medios, de forma tal de que el día de hoy se está cubriendo un accidente, el día de mañana una cumbre, el día el, pasado, el, el día siguiente está cubriendo una marcha, el otro está cubriendo una reunión sobre el cambio climático, el otro está descubriendo un problema entre las Fuerzas Armadas y, y, y, y los otros grupos. Es decir, ante ese panorama es extraordinariamente difícil este, desarrollar expertise este, en cambio climático. Esa es la relevancia eh, y por la razón por la cual el esfuerzo que estamos realizando todas las plataformas este eh, eh, eh, es, es, es extraordinariamente importante porque la labor es grande Catia. Sí, no, no, y América Latina es una región que es muy heterogénea <coughs> pero también tenemos muchas cosas en común también para aprovechar ¿verdad? Entonces yo, res, yo rescato mucho el tipo de alianzas que se pueden establecer con diferentes organizaciones que estamos todos en la misma página y bueno, resalto también el trabajo que realiza Claves 21 es enorme, ¿verdad? es buenísimo y este, bueno, parte de lo que también estamos tratando de hacer es, es afianzar más ese tipo de alianzas, ¿verdad? por ejemplo con Claves 21, otras organizaciones en la región para poder tener también más alcance, ¿verdad? Este, porque también tenemos, eh, así como tenemos como decía Juan Carlos, el grupo de comunicadoras en general, que, que bueno, esos son los que están en la plataforma, pero realmente es muchísima más grande la red, ¿verdad? No todos se han metido todavía a poner el perfil y todo eso. También tenemos un grupo grande de tomadores de decisión, que son, digamos, la otra contraparte y de donde también eh, echamos mano, por decirlo así, a las mejores fuentes que podemos tener en diferentes campos. Sí, nosotros dos nos dimos a la tarea cuando recibimos esta, esta invitación de parte de, de ustedes, este, la cual agradecemos encarecidamente de quizás hacer una especie de resumen de eh, cuáles podrían ser las recomendaciones principales que nosotros podemos dar a los comunicadores que nos están escuchando eh, en relación con la cobertura de temas de cambio climático. Las podemos resumir en, en, en, en unas cinco. La primera no es un anuncio, pero sí es un anuncio pertenezca a una red, es importante que pertenezca a una red, este, cuando usted eh, se reúne con otro grupo de periodistas que tiene el interés particular y común sobre un tema tan relevante como cambio climático y a través de ellos este, eh, tiene esfuerzos mancomunados, fuentes comunes, tiene acceso a eh, especialistas en determinadas áreas, acceso a informaciones relevantes y curadas, acceso a capacitación de alto nivel, cuando juntos hacemos ese esfuerzo como región, unidos en un solo idioma, unidos en un solo idioma, este, tomando nosotros mismos el control de nuestra capacitación, porque también había algo que nos indignaba a, a, a Catena y a nosotros, es, eh, lo, lo, lo pasivo que era a veces este, eh, en la región eh, latinoamericana, la, lo pasivo que, era, que éramos en el tema de cambio climático, como, este, las informaciones, los esfuerzos, todo lo relevante era gestionado de, desde, desde la parte norte principalmente y, y nosotros en la parte central y sur éramos como agentes pasivos y eso nos, nos, nos, nos indignaba mucho porque aunque éramos agentes pasivos éramos una de las regiones más castigadas por el tema del cambio climático eh, aquí particularmente en Centroamérica, este, si ustedes manejan los datos se dan cuenta de que eh, muchos de los estudios apuntan a que la región más vulnerable en cuanto al incremento de temperatura y los efectos que realizará en unas zonas con sequía, en unas zonas con inundación, es el istmo centroamericano. Y tenemos en el istmo centroamericano periodistas con poca información, con poca formación y con condiciones desfavorables para informar y para alertar y para crear conciencia sobre el tema. Entonces, número uno este forma parte de una red la segunda que les queremos dar es eh, depure mucho las fuentes este, hay una gran cantidad de información y eso es bueno pero también es malo es desafiante más bien porque es desafiante porque usted tiene que tener el suficiente olfato para darse cuenta de cuál es la verdadera fuente cuál es la fuente creíble este cuál es la fuente importante en este tema de la claro por supuesto es algo que tenemos que tener muy en cuenta sobre todo tomando en cuenta, eso es algo que siempre, siempre me ha llamado la atención, que sé yo, los que hemos estado en cumbres, ¿verdad? Y América Latina es como de las regiones que tienen más grupos de negociación, ¿verdad? Y eso dice mucho de lo heterogéneo, de lo complicado, que es, que es una región como esta y de cómo tenemos que buscar este, ese equilibrio, ¿verdad? Fuentes cómo tenemos que buscar entre, entre los diferentes sectores realmente cuáles son este, los mejores voceros en ese sentido. Y luego, este, construya capacidades. Es fundamental de que los periodistas, eh, porque nos dimos cuenta, supongo supongo, no, es igual en todo lado. ¿A qué se debe esa reactividad este, de, de, los, de los científicos en relación con los, con, los, con los periodistas? Muchas veces porque ellos sienten que nuestra falta de expertise este, están poniendo algo muy valiosos humanos de alguien que no saben si lo sabe manejar y como no saben, si lo saben manejar, les da miedo de que ese manejo no sea el más indicado, el más adecuado y que sean otros criterios, que no sean los criterios de relevancia científica los que medien a la hora de transmitir esa información a los, este, a los consumidores finales, a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas. entonces, a través de la formación de capacidad, nosotros vamos a producir esa, es, es, esa brecha y vamos a quitar ese ruido que existe eh, para que los científicos sientan que eh, el manejo de su información va a ser un, un manejo eh, mucho más responsable. Nosotros, los periodistas, los que estamos del otro lado, nos damos cuenta de que no se refiere a eh, cómo uno quiere manejarlo, sino muchas veces tiene que ver con las condiciones que, eh, con las que, usted, con la que uno mismo ejerce su, su, su labor y su, y su profesión. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos construir esas capacidades, esas competencias, nos va a dar oportunidad de, de ser este, eh, transmisores eh, todavía más responsables de esta información. Yo les hablaba de cinco cosas y las otras dos tienen que yeah. ver con este, eh, nuestra gran responsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, nos, nosotros tenemos que construir el sentido de urgencia para la gente. Quizás eh, en América Latina no existe aún ese sentido de urgencia el, el, el cambio climático eh, todavía y hay varios estudios que, que han dado cuenta de eso este, en América Latina todavía no se ha materializado en la mente de las personas es una, eh, un concepto quizás un poco vago para algunas personas lo asocian con variabilidad climática y no cambio climático, que son dos conceptos este, asociados pero distintos. Eh, de esta forma, nuestro gran compromiso como comunicadores es dar ese sentido de urgencia, no alarmista, que es diferente, sino un sentido de urgencia, para que la gente sepa que eh, el trabajo por el cambio climático debía de haber empezado hace varios años atrás, y que conforme pase un año más, las consecuencias van a ser más prolongadas. No es que se van a presentar o no se van a presentar. Todos los que estamos en, en el tema de cambio climático sabemos que, es, que ya están presentes y que vinieron para quedarse. Sino eh, el hecho de que el, lo agudo de la situación dependerá de cómo eh, reaccionemos nosotros. El quinto elemento tiene que ver con quién va a ser el generador de cambio. El generador de cambio, y eso lo tenemos muy claro en, en, en Latin Clima y lo hemos discutido un montón de veces, no vamos a ser los periodistas, nosotros vamos a ser los transmisores de la información. Los generadores de cambio son las personas, no son los gobiernos, son las personas, cuando nosotros... ¿verdad? Los millones de latinoamericanos que estamos representados en este webinario, por ejemplo, a través de los comunicadores, este, forzamos ese sentido de urgencia y hacemos que la empresa privada modifique y ofrezca productos que sean más sostenibles. Los, y cuando nosotros eh, metamos en, en la mente y en el corazón de las personas la necesidad de reducir, de reutilizar, de rechazar, este, de exigir políticas nacionales, eh, y ambientales más robustas más consistentes cuando nosotros cuando so, como sociedad pongamos metas este, y actuemos conforme a esas metas todo el resto de cosas se mueven hay voluntad política y, y, y la plata sale para que la empresa privada realice las cosas entonces es muy importante que nosotros como comunicadores también sepamos que nuestra gran responsabilidad es ser esos voceros y nos tocó desde la comunicación eh, eh, primero, claro, tenemos que cambiar nuestro entorno, yo no me imagino una persona que tenga que ver sobre este tema y que, y que en su entorno inmediato no, no realice cosas para cambiar esa situación desde su entorno inmediato desde su mi, micromundo, pero eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad y una gran virtud de que lo que hablamos lo hablamos eh, para miles de personas y decenas de miles de personas en, en países como, como Argentina, como Chile, como como Colombia, Venezuela, para cientos de miles de personas. Cada día, cada día nosotros podemos hacer este, un cambio. Y, y de, de, dice un, un adagio allí que, que porque la gota le hace el, el, el hoyo a, a la roca, no es por la fuerza, es por la persistencia. Es por la persistencia. Entonces cuando nosotros somos persistentes en lo que eh, informamos, somos eh, con información válida, sustento. Cuando somos grupo común, con fuerza, este, sería maravilloso que todos nos reuniéramos este, y, que, y que con Clave, con latín Clima, con otras redes que existen, creemos esa frente, esa frente común, que ya lo estamos construyendo, por cierto, este, eh, y, y, y, y tengamos voz y foro, este, y que, seamos, que tengamos un músculo fuerte, consistente, y que, y que ese músculo nos permita tener acceso a más formación, acceso a, a, a mejores datos, a mayor información, y eso lo invitando se va a formar un, un círculo virtuoso, ¿no es cierto, Katia Sí, claro. Eh, y otra cosa también, bueno, invitarlos, obviamente, también a que sean parte, así como de Claves 21, ¿verdad?, también de, de Latin Clima, ingresando en Latinclima, ingresando a www.latinclima.org, como les habíamos comentado, así rápidamente pueden ingresar el perfil, hay acceso a muchísimos recursos, este, informaciones. Esa es otra cosa también que nosotros queremos, ¿verdad? Nunca hemos pretendido ser una agencia de noticias, sino más bien un centro donde confluye información sobre cambio climático. Eso implica también, por ejemplo, los que son miembros pueden subir las, sus propias informaciones. Y nosotros tenemos también un boletín mensual en donde destacamos todo lo que ha sucedido, digamos, en diferentes aspectos a lo largo del mes. Entonces, si ustedes por ejemplo este, suben artículos, esos artículos van, este, también se publican en el boletín, entonces también es una forma, que era lo que queríamos también, de que fuera una vitrina para mostrar el trabajo, trabajos que son también de una altísima calidad, ¿verdad? que se hacen en diferentes países y que no, no se conocen en el resto, porque parte del tema también es ver cómo poder transmitir esas experiencias tan ricas que se están haciendo en otros países también que sirven de base o sirven de, de, de parámetro eh, para poder hacer cosas similares o dependiendo de, obviamente de la idiosincrasia y de una serie de aspectos, pero que nos pueden unir un poco más también como, como región, ¿verdad? A nivel latinoamericano, que es lo que queremos al final. Porque una de las cosas que tal vez no nos damos cuenta, eh, ¿verdad?, en lo que sucede en esta, en esta región del mundo, si en, en, en comparación, que sé yo, con, con Asia, África o incluso, bueno, Europa, es que nosotros somos muy, como región, somos muy activos. Este tema, por ejemplo, de los webinarios es como un boom en esta, en esta región. Realmente nos damos cuenta que, es, que ha sido un gran invento, ¿verdad?, esta parte tecnológica para podernos unir. Y es, es en este momento en donde es como la, el momento exacto en donde tenemos estas tecnologías a la mano para poder precisamente unirnos más, ¿verdad?, que ya es, esa, esa cuestión de las fronteras y incluso a nivel informativo es algo que ya este, se puede dejar de lado, ¿verdad? Como decía Juan Carlos y el, el tema también de pertenecer a redes es vital, porque podemos estar en contacto con colegas que son muy buenas también, que tienen información, todos podemos aprender de todos, ¿verdad? Cuando hablamos de que el expertismo es muy grande es que también se está construyendo un montón de cosas bueno. en este momento. Oh. Y lo que queríamos desde el principio es también demostrar que en América Latina hay, se están haciendo cosas que nosotros también podemos mostrar, que podemos enseñar cosas que se están haciendo muy bien y que no necesariamente tenemos que depender de estas redes, este, digamos, redes que al, al inicio eran más que todo, que sé yo, por ejemplo, en los ajones, de ese tipo, ¿verdad? sino que en la región, en español, también podemos tener redes muy fuertes y poder compartir y este, poder enseñarnos los unos a los otros también y capacitarnos entre nosotros también para enriquecer toda esa discusión. Hay una frase que se me acaba de ocurrir Catena, que creo que puede ser muy, muy importante. Yo tengo un sueño. No, mentira, no es mía, por supuesto, la frase, es una frase muy famosa, pero también es, eh, eh, sería fantástico que, que todos tuviéramos el sueño de una eh, América Latina unida en el tema de cambio climático, este, a través de una comunicación robusta, consistente, informada, este, competente, este, que los eh, científicos y los comunicadores hagamos mancuerna y, y creemos esa gran red que cambie la mente de las personas y que a través del cambio de la mente de las personas procure un cambio en las condiciones y la forma como los seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno. Eh, para eso estamos, por eso somos comunicadores. Bueno, yo creo que ya hablamos bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, este, sí. Porque, bueno, al fin y al cabo, el sentido es, al fin, es esa cuestión de, de cambios de conducta, de mentalidad, sí. de podernos este, ayudar entre nosotros y, y tener también una visión constructiva, ¿verdad? no solo apocalíptica del asunto. Pero bueno, adelante, porque creo que ahora siguen las preguntas, ¿verdad? Exacto. Exacto. Muchas gracias, Juan Carlos, Juan Carlos y Katia. Eh, fantástica, eh, fantástica la exposición, súper interesante. Eh, y hay realmente, y hay como, ustedes decían, como ustedes decían, muchas, muchas preguntas, preguntas de, de muchos países. países. Los, los participantes les agradecen, se agradecen un, montón un montón por haberse sumado. Resumo un poco algunas, algunas de las preguntas, preguntas y, y, y les dejo, les dejo ustedes de los, comentarios. los comentarios. A ver, por ejemplo, ver, por ejemplo eh, hay, una, hay pregunta una pregunta que, que, que habla un poco de los desafíos de cómo comunicar el cambio climático, el cambio digamos. climático digamos. ¿Cuál es, ¿Cuál es la mejor manera, manera, manera para que esos para contenidos, que esos contenidos eh, lleguen al público fácilmente y el público entienda, entienda la, urgencia la urgencia del tema? tema. ¿Cómo se puede trabajar la ¿Y cuáles son las, ¿Cuál claves? Son las claves? Ok, yo, yo les voy a dar un par, Catiana, Katiana, que también les va a compartir algo de esto desde la experiencia que hemos tenido desde hace ocho años este, gestionando la comunicación para algunos este, centros internacionales sobre todo para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y, y Enseñanza el CATI. A, hay una gran cantidad de teorías en relación con la forma como se tienen que eh, comunicar eh, los temas científicos en general. Van relacionados con el tema de la incertidumbre. La incertidumbre es aquello que nosotros construimos o dejamos de construir cuando eh, informamos adecuadamente sobre un tema. Eh, los comunicadores tenemos la virtud de que eh, eh, a través de nuestro conocimiento y nuestra expertise podemos convertir esa información en algo tangente. Entonces eh, hay tres consejos que yo les puedo dar que han sido muy importantes en la forma como nosotros hemos este, comunicado. Primero, aterrice lo que usted va a hablar de conceptos científicos a la vida diaria de las personas. Cuando usted viene y convierte ese concepto que está hablando sobre el clima este, y, y lo da a través de una historia y la historia tiene cara, tiene nombre y es una persona que ve cómo sus cosechas son afectadas año y año y donde hay un comportamiento sostenido, eh, errático en el clima, cuando usted en su casa no recibe agua este año y recibe menos agua el siguiente año o cuando usted enfrenta situaciones relacionadas con disponibilidad de otros recursos eh, eh, cuando usted sabe que fue extrañado porque en estos momentos en donde deberían de tener mucho frío o mucho calor eh, está todo lo contrario y eso se ha mantenido durante muchos años este, cuando usted pone eso a la gente y lo convierte en una vivencia la gente lo entiende en forma más, este, eh, eh, más clara. Segundo, eh, no tema repreguntar y repreguntar al científico porque el científico y, y, y la fuente que le da la información eh, se va a sentir menos favorecida si usted por no preguntar comete un error entonces pregunte, consulte, cruce datos eh, tenga diferentes fuentes eso va a enriquecer el tema que usted está dando le va a dar más valor pero además le va a permitir a usted tener una, un conocimiento más amplio sobre ese tema y finalmente que tiene mucho que ver con, con, con este tema utilice fuentes muy eh, relevantes fuentes muy importantes, este, y hablen a la gente en su propio idioma. Al hacer usted esa, esa, esa mediación, al tener diferentes conocimientos y al, y al aterrizar esos conocimientos eh, con ejemplos claros de la vida cotidiana de las personas, eso, eso se va a convertir en algo este, mucho más asequible. Este, y el sentido de urgencia se lo va a dar a usted su propia agenda en el tema plantearse una agenda, diga, ok, no solamente voy a responder a todo lo que me dice mi editor o la persona, voy a plantearme yo una agenda y voy a informar de forma persistente sobre este tema. Y esa persistencia le va a crear a la gente sentido de urgencia, ¿verdad? Sí, otra cosa es que la gente no tiene la más mínima idea, obviamente, que es una tonelada de carbono, y menos ¿verdad? cuando hablamos en, en esos términos. Entonces es, es aterrizar precisamente, ¿verdad? Como decía Juan Carlos, a lo que la gente realmente piensa, eh, a lo que ve en la vida cotidiana, lo que se imagina, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo podríamos explicar qué es una tonelada o, o cuando estamos dando una cifra que sabemos que es astronómica, cómo darle ese sentido realmente a la gente lo que significa, ¿verdad? Y obviamente dependiendo, de, dependiendo del público al que se refiere, no es lo mismo, obviamente, hablar de lo que es la cumbre de París para el sector empresarial, ¿verdad? que para la gente común y corriente, ¿verdad? entonces también como eso es algo muy clave, enfocarse bueno. realmente en cuál es el público al que nos estamos dirigiendo. Yo, yo he tenido que escribir mucho desde las cumbres para el sector empresarial y, y financiero y a ellos no les importa realmente si estamos en el borrador 2, 3, 4 de lo que es el acuerdo, mm. sí, ¿verdad? Claro. sino que les interesa, bueno, cómo me va a afectar esto en el negocio, qué tengo que hacer, como por ejemplo el tema, y eso lo digo mucho en Costa Rica, hay un boom grandísimo en todo lo que es el tema de, de la carbono neutralidad. Entonces las empresas se apuntan, ¿verdad? Como decimos mucho en este aspecto porque lo suena muy bonito decir sí, mira, este, voy a reducir emisiones, las que no, no puedo reducir las compenso, etcétera. Pero este siempre en función de que voy a hacer carbono neutral y lo porque es algo como muy sexy también, ¿verdad? As, no es tan sexy el tema de la adaptación. Entonces cómo también se convierte en un reto decirle en este caso, por ejemplo, el sector empresarial, bueno, es que o sea, si usted no se adapta, no es que no va a estar de primero, no es que no va a ser líder, no, es que ni siquiera va a sobrevivir de repente, ¿verdad? Claro. Entonces también cómo buscarle la vuelta, como decimos nosotros, a ese tipo de informaciones para que eh, al público, al que vayamos dirigido realmente, lo vea como parte de lo que lo afecta o lo que lo beneficia, ¿verdad? Eso sería como clave. Eh, les agradezco mucho por la, por la respuesta, respuesta eh, les, paso les paso otra pregunta, otra pregunta. Eh, por favor Yanina por, por ejemplo pregunta, pregunta un poco por un poco el lado de, el lado de, de la comunicación, comunicación del periodismo, del periodismo y, la comunicación y la comunicación con el lado, con el lado más científico, científico y académico, y académico. Digamos, digamos, eh, ustedes digamos, hablaron de, de, la, falta de, de la falta de experiencia de los periodistas en periodistas cambio, en cambio climático, climático y la y falta de conocimiento en general ¿Cómo influye el hecho de, el que, hecho haya de que, que haya cierta una cierta desconexión, desconexión del, con el del sector, sector académico, académico con, el, con, el, se, con el sector científico, científico de parte de, de los, los periodistas, periodistas para, para el hecho de esa, de, de esa cobertura? ¿Se debería, se debería estar más, estar en, más contacto en contacto con los, con los científicos y con, con los, los académicos? académicos? Influye totalmente, les digo, este, los que hemos tenido que lidiar a diario durante, en mi caso, durante los últimos 10 años con eh, científicos, eh, nos damos cuenta eh, de lo poco que se ha avanzado en el tema de, de, de ese... De ese este, podemos decir que estamos en un matrimonio por conveniencia, ¿verdad? O sea, ellos se han dado cuenta de que necesitan a los comunicadores para, para poder este, diseminar su, su conocimiento. No están convencidos del tema y los eh, comunicadores se dan cuenta de que tienen que tener acceso a los científicos pero eh, eh, son tan poco asequibles, este, y luego cuando te hablan, te hablan en mandarín antiguo, ¿verdad? Los, que, los que hablan cercanamente, entonces este, es, es tan poco amigable la forma de, de, de, de, de esa mediatización de la información que crea barreras, pero, pero es fundamental, es fundamental. ¿Por qué? Porque no es sino a través de ese esfuerzo mancomunado entre los, entre los puntos y los generadores de conocimiento y los diseminadores de ese conocimiento en el gran público como nosotros vamos a acelerar este cambio Lo, pa, que son tremendamente eh, eh, proclives los, los este, eh, eh, científicos bueno, si pueden publicar su paper en Nature o pueden publicar su paper en, en, en esas grandes revistas para ellos es, es, es su gran logro pero ese logro es, es, es como predicar entre obispos. ¿De qué sirve? No sirve para hacer un cambio genuino. Sirve para, pues, para crecer en su, en su, en su eh, currículum. Es decir, que usted publicó en, en Nature, en, en cualquier otra de esas grandes revistas. Este, pero no sirve para generar el cambio. El, el cambio se genera, se genera realmente cuando usted logra eh, eh, bajar la información convertirla en algo cercano y verdadero para la gente y que esa información este, procure conciencia entre las personas esa conciencia procure cambios esos cambios modifiquen hábitos esos hábitos modifiquen conductas y esas conductas se conviertan en algo que cambie el entorno de lo que está ocurriendo entonces sí tenemos que hacerlo este, pero de nuevo este, hay una parte que tenemos que poner los comunicadores y es ese deseo de, de, de informarnos. Este, participe en webinarios como estos, participe en capacitaciones, este, eh, acérquese a la información, infórmese usted, cree usted su propia competencia y su propia capacidad y de esa forma va usted a ser una, una persona que cada vez va a ser más... Este, eh, eh, confiable para, para, para el científico. Eso es lo que nosotros podemos manejar. Quienes también nos, nos, nos ha tocado en algún momento y con alguna frecuencia dar seminarios de comunicación para científicos y no para comunicadores, pues, pues hemos tratado de hacer esa, esa labor. Y, y les digo, no sé si les ha tocado, la, la, la primera parte siempre es... este eh, eh, quejas y quejas y quejas y quejas escuchando todos yo empiezo y digo bueno vamos a tener unos 20 minutos de catarsis ¿okay? esos 20 minutos ustedes van a decir todo lo malo que eh, pasa cuando ustedes tratan de comunicar esos conceptos a través de un comunicado porque yo sé que necesitan hacer esa catarsis pero luego vamos a construir de ahí para adelante entonces este, seamos nosotros cada vez un, un, una fuente más confiable hay un tema ahí nada más para agregar este, que los científicos cada vez más se dan cuenta que este, si quieren que los políticos, por ejemplo, este, los gobiernos les hagan caso y ¿verdad? les den pelota, como decimos nosotros, para, para ciertas cosas, este, eh, eh, necesitan sacarlo, por un lado la prensa y que se divulguen en redes sociales también. Es decir, que el tema realmente esté ahí, porque, porque lo que se han dado cuenta es que los políticos, por ejemplo, no leen esos informes científicos, jamás se van a leer esos esos mamotretos enormes, ¿verdad?, no porque no estén bien hechos y todo el tema, sino porque no tienen tiempo, porque realmente lo, lo que pesa más es, por ejemplo, desde el punto de vista de un político es lo que sale en los periódicos, cómo se posiciona o no ciertos temas o ellos mismos en los medios. Entonces, eh, partiendo de esa necesidad, es que sí se siente toda una apertura que, que existe cada vez más grande, y eso lo vemos, por ejemplo, en las actividades que realizamos, sí. que como siempre tratábamos de unir a, los, a las dos partes, ¿verdad?, no, los científicos también tienen muchísimo que aprender de los comunicadores, es más, más a veces, claro. de, to, de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta que existe una apertura muy grande de las dos partes para poder este, trabajar en conjunto, para poder este, entender un poco más que lo que, lo que está pasando. Una, una, pregunta, una pregunta, más más, pregunta más apunta, apunta al, lado al lado de las, lado fuentes. De las fuentes. fuentes. Imagino, Imagino que no además de los, más de los científicos, ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de fuentes recomendarían recomendaría para trabajar, para trabajar con, cambio con cambio climático? Bueno, es que depende, ¿verdad? como decía, depende mucho del público al que vamos dirigidos. O sea, eso nos va a dictar mucho a la pauta de cuál es, cuál es, a, cuál es el origen, dónde, a dónde tenemos que llegar, ¿verdad? Y cuál es exactamente, digamos, el alcance de lo que queremos decir. Como decía, como hablábamos en un principio, este, bueno, es básico, ¿verdad? Poder identificar cuáles son esas fuentes y recalco también, o sea, hay gente a nivel global que es muy buena, obviamente necesitamos tener esos contactos, pero también a nivel latinoamericano saber quién es quién, ¿verdad? Cada vez, esta es otra cosa que está sucediendo, ¿verdad? Que tenemos que creer muchísimo en la región, porque en la región hay gente muy buena, ¿verdad? Como lo decíamos, eh, tanto en comunicación como a nivel de ciencia, etcétera, la región se está destacando mucho, entonces también tenemos que tener, este, saber eso, ¿verdad? ¿Quién es quién? Y, y obviamente, como no todos podemos saberlo, Podemos empezar a crear toda una red, es, es parte de lo que queremos también hacer, ¿verdad? Toda una red de fuentes de información claves y básicas en, en, en cada tema que nos, que nos interesa. Y lo que apuntábamos, que es también parte, de, digamos, de, de la importancia de, de, de formar parte de una red, es tener a la mano y estar en contacto con colegas de otros países que nos puedan también ayudar a identificar también, dependiendo del tema, cuál sería una mejor fuente, la mejor experiencia eh, algo que verdad porque nos damos cuenta que, que cuando desarrollamos cursos de capacitación que tienen que ver con diferentes países es estamos hablando de problemas comunes verdad simplemente que a veces no nos damos cuenta hasta dónde verdad este tenemos que integrarnos más pero bueno por ahí va un poco el asunto ¿no? yo también quisiera aportar este colegas ustedes no se imaginan la gran cantidad de materiales que son generados por, por este, digamos, organizaciones como la UICN, como CATI, como UNAC. Eso para dar un par de ejemplos, pero también eh, materiales que existen a través de cursos que da el Ban Banco Interamericano de Desarrollo, este, USAID, una gran cantidad de organismos, este, la, la, la Unión Europea, la GIZ, eso para dar una, un, un, un, algunos eh, eh, tímidos ejemplos. Consejo, métanse en esos sitios, busquen sus salas multimedias. allí hay videos, allí hay audios, allí hay información, allí hay estudios, este, una gran cantidad de información que nos pueden a nosotros guiar en torno, en torno a ese tema. Eh, dentro de cada uno de nuestros países hay ONGs relevantes tienen la voz cantante en determinadas áreas, búsquelas como una fuente confiable y no solamente nos van a dar la información autogenerada, sino nos van a dar una guía de cómo esa información macro que podemos encontrar en otras fuentes puede ser mediatizada para nuestro país en particular. Este, eh, pero hay una enorme cantidad de, de, de información. Nosotros precisamente eh, uno de los grandes desafíos es estar alimentando nuestra sala multimedia porque usted esto pone un video de qué es cambio climático, verdad, y debe haber, no sé, 50 o 60 videos en español este, que explican qué es cambio climático. Temas como adaptación basada en ecosistemas, temas relacionados con mitigación, temas relacionados con adaptación, temas relacionados con conteos de carbono, como con Red Plus, con carbono neutralidad, con carbono azul, con manejo de cuencas hidrográficas y cambio climático con disponibilidad. Yo les puedo hablar toda la mañana sobre una gran cantidad de temas que existen y donde hay abundante información, este, eh, pero, pero busquen esas fuentes. este, Empiecen por organizaciones eh, relevantes, algunas de esas se las he dicho, y luego vayan a sus propias ONGs en los países, y ellos les van a dar una guía adecuada. Perfecto, Perfecto muchas gracias. Muchas gracias. Eh, cierro eh, con cierro una última una pregunta en relación a varias, pregunta varias preguntas que había en ese sentido. En ese sentido. Eh, cuéntenos, eh, cuéntenos un poco, un poco sobre la, a ver, la, experiencia a la experiencia de Latin Clima, en términos de términos qué de aciertos, aciertos han, tenido, han tenido, con qué, con desafíos, qué han desafíos, desafíos han encontrado, qué, qué impacto creen que tiene hoy Latin Clima y con, y eso, con eso, eso ya cerramos como la última pregunta. Bueno, nosotros este, lanzamos la Team fue en abril del año pasado. En realidad es una organización bastante joven. Y la lanzamos con todo esto que Juan Carlos decía, ¿verdad? Todas estas expectativas, ideas y todo, ¿verdad? Obviamente, eh, vamos avanzando, ¿verdad? Estamos como, yo diría que en una fase bastante preliminar. Nos hemos dado cuenta, en todo caso, que hay una gran set de información de, de, de capacitación, ¿verdad? De, de, de, que es un interés muy grande que existe entre los comunicadores de la región y como apuntábamos antes, también hay toda una apertura mucho más grande de, yo llamaría tomadores de decisión en la región, que ahí entramos, que es de yo, ahí podemos poner desde científicos, políticos, etcétera, que se están dando cuenta que no pueden seguir cerrados en su círculo sino que necesitan abrirse cada vez más. Este, entonces, mucho de lo que hemos hecho desde el principio es establecer alianzas, ¿verdad? Entonces, como, como suele pasar, ¿verdad? Este, qué sé yo, hay alianzas que, que tienen que prometen más este, o que funcionan mejor, este, otras no tanto, Dep depende también mucho del tipo de personas que se encuentran en las diferentes organizaciones. Entonces, bueno, obviamente se imaginará uno de los, de los grandes desafíos que, que, que enfrentamos es, este, digamos, hemos tenido muy, muy buena aceptación y el respaldo es, es el desafío tal vez más grande en estos momentos, es... Precisamente buscar fondos para poder desarrollar actividades, poder tener más impacto. Nosotros quisiéramos este, ir más allá, ¿verdad? digamos, de las actividades tipo virtual, poder hacer encuentros incluso presenciales, lo hemos hablado mucho, ¿verdad? incluso, este, bueno, Fermín sabe también este, todo ese tipo de ideas que tenemos y cómo necesitamos poco a poco ir convenciendo a las organizaciones de que lo que estamos haciendo tiene impacto, ¿verdad? Estamos hablando no solo de Latin Clima, clave 21, otras organizaciones en la región también. Y eso se lleva su tiempo, el construir alianzas, el construir esa, esa confianza. Ahora, de, de, sí, de prueba y error es que estamos justamente experimentando. Entonces nosotros también, por ejemplo, estamos desarrollando en estos momentos un un curso sobre adaptación al cambio climático este, muy centrado en, en, precisamente en especialistas con la discusión a nivel de comunicadores latinoamericanos. Entonces también es una parte de prueba, prueba también a nivel técnico de qué funciona mejor, como eh, verá los tiempos, los días, las agendas, porque también todo eso es difícil conciliar, ¿verdad? A la hora de, por ejemplo, de agendar un, un evento, tener en cuenta, ¿verdad? Las horas en, en Sudamérica Norte, en el Cono Sur, ¿verdad? En Centroamérica. Este, ver cómo intentamos también acercar a otro tipo de gente que, que, que obviamente por otras razones ya se nos complica un poquito más acercar, que es por ejemplo las Islas del Caribe con los idiomas que hay ahí, ¿verdad? Ya empezando por eso, qué sé yo, de, de habla hispana solo tenemos de República Dominicana, Cuba, ¿verdad? Y Puerto Rico. Y Puerto Rico, obviamente. Puerto Rico. Este, pero entonces, bueno, cómo acercar a las otras islas. Nosotros, por ejemplo, eso siempre ha sido uno de los retos más grandes incluso a nivel de integración eh, Centroamericana, por ponerles un ejemplo, Belice. Belice está ahí, a la está verdad este, es, es parte de la región, está la parte de, ¿cómo es que se llama? De Guatemala, o sea, realmente, pero, casi, pero es como si no existiera a veces, y eso es parte, digamos, de, de ese tema de cómo tenemos que, que ir rompiendo también esas barreras, incluso de idioma y de etc., y, y es parte, digamos, de, de todo este esfuerzo, ¿verdad? Sí, yo, yo resumo un par, así muy rápidamente. Primero, claro, este... El... Ya el desafío fue que no creímos que, que iba a crecer tan rápido, ¿verdad? Este, y, y que había tanta sed, como menciona este, Katiana. Eh, segundo, es, este, eh, nosotros estamos eh, como picando piedra en la conciencia de las personas este, para este, crear ese sentido de urgencia, porque de, de, nosotros de urgencia, yo, yo les he hablado del sentido de urgencia eh, para la gente, pero también debe haber un sentido de urgencia de, de los generadores de información y conocimiento que tienen acceso a los fondos de saber que esa información tiene que bajar más rápidamente este, y eso solamente lo lograrán a través de los comunicadores no hay otra forma, no hay papers no hay, no hay publicaciones científicas no, a través de una comunicación fuerte y continuada es como los, como los conocimientos bajan, entonces ese ha sido un gran desafío, hablarles y que, y que no quieran aterrizar siempre todo a un proyectito pequeño algo así, sino algo algo que realmente fortalezca este, eh, las capacidades y cree esta, esa gran fuerza de cambio que pueden ser los comunicadores. Pero el, el, el, nosotros no vamos a desistir, este, nosotros no vamos a aflojar todo lo contrario. Este, y creo que esfuerzos como estos son, son, son tremendos para crear una red grande de Latinoamérica. Y, y tal vez nada más para terminar, si nosotros lo que esperamos es con estas primeras experiencias que estamos desarrollando, que se yo, en capacitaciones a nivel presencial y virtual, verdad de ese tipo, es llegar a realmente ofrecer, o, verdad llegar a un nivel en donde los comunicadores en general puedan tener opción a una capacitación realmente buena, ¿verdad? En estos temas, incluso como a nivel de grado, ¿verdad? Que eso es un poco también el hecho de que el CATI haya iniciado con, con Latin Clima y con, ¿verdad? Con, la, con el peso que tiene en algunos países de la región, este, y, ¿verdad? Y el peso académico también, porque creemos este, en eso también, que nosotros como comunicadores... Decía una, una periodista este, por ahí, que, que muy conocida en Costa Rica, que por ejemplo los periodistas somos un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad, ¿verdad? Entonces pasa un poco eso, ¿verdad? Y el cambio climático es un océano además de conocimientos y de ángulos y de puentes y todo. Entonces, ¿cómo podemos, al mismo tiempo que cubrimos, ir mejorando también ese conocimiento y esa capacitación, como repetía, en temas es que incluso... Se están sucediendo en estos momentos. Si ustedes se ponen, a ver, se ponen a ver, incluso a nivel de especializaciones en temas de cambio climático, hay cosas que, se están, que son muy nuevas, ¿verdad? Científicos que están descubriendo, qué sé yo, ligámenes y cosas que, que en estos momentos, que hace 20 años jamás se les hubiera ocurrido. Entonces, ¿cómo llevar ese pulso también, no solo a nivel informativo, sino también de capacitación? Perfecto. Perfecto. Les, les, agradezco les, les agradezco un montón. Un montón. Les transmito, les transmito al mismo tiempo las la, la, la, felicitaciones de la parte de, de todos los que, todo que todo participaron el del webinario. Están muy Están contentos, muy contentos eh, eh, y también un mensaje, eh, mensaje muy mensaje inspirador el que inspirador, transmitieron y en ese sentido les, les agradecen, les agradecen digamos, un digamos, incentivo, muy incentivo para seguir adelante y para, y para seguir especializándose y para para seguir trabajando en estos temas. De mi parte, como les decía, les agradezco un montón de nuevo por el tiempo por sumarse y le cedo a, a Damián la palabra. Hola, sí, supongo que me están escuchando, sí, ahí, ahí me estoy viendo. Eh, quiero agradecerles a todos los participantes, a todas las participantes, especialmente a Katiana y a Juan Carlos que, que nos acompañaron hoy y que dieron eh, consejos, recomendaciones y compartieron su experiencia que fueron súper útiles, súper valiosas, lo están diciendo en la sala los participantes, pero además eh, yo estoy seguro que para Fermín y para mí fueron también muy valiosas para nuestro trabajo en el periodismo ambiental eh, acá en Argentina y con perspectiva latinoamericana, por supuesto. Eh, les agradezco de nuevo la participación a todos. Este webinario fue en el marco del tercer módulo de nuestro curso online sobre cambio climático para periodistas, que ya este año agrupó a más de 1.500 periodistas de toda la región y de otros países del mundo incluso. Les comentamos a todos que abajo a la izquierda hay una casilla para suscribirse a Claves21 y que puedan recibir todas nuestras novedades quienes no lo están recibiendo y también que está abierto el premio de periodismo ambiental que hace cuatro años que lo venimos desarrollando y cada año premiamos a los mejores trabajos en medio ambiente y desarrollo sustentable, eh, por supuesto labor periodística, y que a partir del año pasado ya está abierto a que participen periodistas y comunicadores de toda América Latina. Eh, les agradezco de nuevo y les mando un saludo grande a todos, gracias por su participación, eh, y vamos a estar compartiendo mucho de lo que aprendimos en lo que queda del curso, que queda el cuarto, el cuarto, el cuarto. para el periodismo ambiental. Eh, los saludo a todos y nos estamos viendo. Gracias Juan Carlos, gracias Tatiana nuevo por el tiempo, les mando un abrazo grande acá de Buenos Aires. Y seguimos en contacto, seguro me imagino que van a tener muchos interesados en, en Latin Clima a sumarse después del webinario. webinario eh, los invito, los a invito a todos a sumarse a Latin Clima, a Latin Clima y, y, y seguimos en Claves también. En claves también. Gracias, hasta gracias. luego, saludos. Hasta luego, saludos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego gracias.